Fue duro sí, el enemigo no pudo conmigo Sigo de pie, no me rindo, no me doy por vencido Dios te bendiga Mi proceso fue duro, pero lo logré Sigo aquí de pie, sigo aquí de pie Mi proceso fue duro, pero lo logré Sigo aquí de pie aquí de pie. mami murió cuando tenía tres meses no la conocí ni por foto fui adoptado varias veces rechazado humillado muchas veces siendo niño tuve que trabajar para mantenerme en verdad cogí mucha lucha crecí con el corazón roto y pensé que estaba solo pero no estaba solo jehová siempre estuvo Física mi batalla, limpio mi corazón también la mente, él no falla. Y no me importa lo que diga la gente, Jehová real hasta después de la muerte, Jehová real hasta después de la muerte. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mi proceso fue duro, pero lo logré. Sigo aquí de pie. Sigo aquí de pie. Mi proceso fue duro, pero lo logré. Sigo aquí de pie Sigo aquí de pie No creo en promesa de gente Jehová el que bendice Gracias a él logré lo que quise Por eso no me viro por plata Hijo del dueño del oro y la plata Los inconversos preguntan qué pasa Yo tranquilo en casa Respaldado por Dios no me importa su amenaza En mí puso bendición y gracia En él está mi esperanza Dios le bendiga Mi proceso fue duro Sigo aquí de pie, sigo aquí de pie, mi proceso fue duro, pero lo logré, claro. sigo aquí de pie, Filme. sigo aquí de pie Yo soy Juan Rafael, Pani Record, la nota fantástica Todo va para bien y el tiempo dio perfecto